Básicamente la estructura de los urabeños nació en el año 2006, de, después de la desmovilización paramilitar, principalmente anclado al bloque del Mercárdenas, el primer comandante fue Don Mario, después vino Giovanni, pues ahora es Otoniel. Y esta estructura básicamente está en tres ejes. Uno, se sienten traicionados por el proceso de desmovilización porque extraditaron a sus jefes. Eh, están intentando crear un discurso político para intentar una negociación de paz, lo cual es imposible, por eso se hacen llamar gaitanistas y están pidiendo pista para dialogar con el gobierno y lo tercero es un mecanismo de protesta y de mostrar fuerza en medio de operaciones como Armagedón, Troya 1, Troya 2, que han sido un rotundo fracaso, pero que los ha puesto a correr y ellos entonces intentan mostrar fuerza con esto. Tras del paro armado está este famoso clan Usuga, urabeños o gaitanistas, están al mando de un señor llamado Toniel, él fue guerrillero del EPL, después pasó a ser el del bloque Hermel Cárdenas y ahora es el comandante de los urabeños. Y ellos básicamente el dos días antes, o sea, hace tres días, Hicieron unos comunicados y ordenaron un paro y ayer se paralizó todo el urabante oqueño y chocuano, algunas zonas del sur de Córdoba y hoy pues sigue las consecuencias de ese paro. El gran problema que nosotros tenemos es que estos grupos son el principal riesgo al proceso de paz, a la aplicación de los acuerdos por dos vías. La primera es que pueden intentar retomar los territorios que dejen las FARC, donde hay cultivos de coca y minería. Y por ahí, intentando retomar ese territorio, pueden causar una gran masacre. El otro tema es que muchos políticos, empresarios, testaferros, que se robaron la tierra de los campesinos, como en el Urabá, pueden contratar estos grupos para sabotear el proceso de paz, que no haya verdad, que no se restituya la tierra. Entonces, ese es, este es como el principal reto. El Estado colombiano ha optado por la represión. Básicamente, creó la famosa Operación Armagedón, con el, el principio de lo que llaman objetivos de alto valor o el plan burbuja, que es capturar los jefes. Pero eso no ha dado ningún resultado. El ministro de Defensa dijo, no va a pasar nada en el paro. Pues mire lo que pasó. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, yo creo que sí hay que seguir haciendo esa represión, pero hay que hacer tres modificaciones. Atacar las partes no visibles los que lavan dinero, los testaferros, los, los constructores, los bancos donde ellos consignan la plata. Lo segundo, los políticos que están aliados con ellos. Otoniel se jacta de tener siete alcaldes en la zona del Urabá. Y lo tercero, yo creo que este país seriamente debe afrontar un debate para ofrecerle a las bandas criminales, no solo urabeños, sino bloque Meta, bloque Libertadores del Bichada, la disidencia de los rastrojos, un proyecto de alternatividad penal, donde legalicemos parte de su riqueza, poca cárcel y la otra parte de su riqueza que se ha estado para reparar víctimas. No hay que tenerle miedo a esa discusión. A punta de represión, esto no lo vamos a solucionar.